oración para todos los días. Bendinísimo Dios de infinita caridad que tanto maíses a los hombres que les dices en vuestro hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio y en retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo manado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. DÍA PRIMERO CONSIDERACIÓN En el principio de los tiempos, el Verbo reposaba en el seno de su Padre en lo más alto de los cielos. Allí era la causa, a la par que el modelo de toda creación. En esas profundidades de una incalculable eternidad permanecía el Niño de Belén. Allí es donde debemos datar la genealogía del Eterno que no tiene antepasados, y contemplan la vida de complacencia infinita que allí llevaba la vida del verbo eterno en el seno de su padre era una vida maravillosa y sin embargo misterio sublime busca otra morada en una mansión creada no era porque en su mansión eterna faltase algo a su infinita felicidad sino porque su misericordia infinita anhelaba la redención y la salvación del género humano que sin él no podría verificarse. El pecado de Adán había ofendido a un Dios y esa ofensa infinita no podría ser condenada sino por los méritos del mismo Dios. La raza de Adán había desobedecido y merecido un castigo eterno. Era, pues, necesario para salvarla y satisfacer su culpa que Dios, sin dejar el cielo, tomase la forma del hombre sobre la tierra y con la obediencia de los designios de su Padre, espiace aquella desobediencia, ingratitud y rebeldía. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo,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 Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza os ruego por el amor que tuvisteis al Divino Niño le abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le ve y le goce en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo, disteis los mandatos. A ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Oh Raíz sagrada de Jesé que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan preciado, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel preclaro de Israel anhelo pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios su manado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, dos su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vive de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que eso es la misma verdad, venimos a expresaros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño Omnipotentes, seguros de que no quedará frustrada vuestra esperanza y que en virtud de nuestra divina providencia acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén.